Muy bien. Muy bien, Gracias, Paco. Buenas tardes. Bueno, pues eh, mi ponencia va a tratar sobre los caminos entre Santander y Castilla a través del Valle del Besaya. Y voy a tocar desde la Calzada Romana hasta el Camino Real del XVIII. He dividido la ponencia en seis apartados. Una introducción, la Calzada Romana, el Camino Medieval. Luego veremos eh, la primera fase de los caminos modernos en el siglo XVI y XVII, que todavía se utilizaba en la vía medieval, y luego veremos a mitad del 18 cómo se hace la, el Camino Real, que fue una infraestructura pues trascendente para, para la región. Y acabaré con un breve pílugo. Voy a estar aproximadamente una hora, entonces eh, al filo de las 9, 9 y 10, eh, y trataré ya, si no, si no llega a dar todas las diapositivas, de acabar para no hacerlo, no hacerlo pesado. Bueno, el objetivo entonces de la ponencia es recorrer eh, entre Santander y Aguilar de Campo, o sea, allá en Castilla, al norte de Valencia, eh, esta vía que se ha utilizado a lo largo de, de la historia y la vamos a ver en tres épocas historias, en tres épocas, eh, en la Edad Antigua, Media y Moderna. Y el objetivo es ver un poco los itinerarios, los trazados que se han utilizado y, y disfrutar del patrimonio que es grande, el patrimonio que hay en esta, a lo largo de esta vía es, es importante. Bueno, entonces el objetivo es ir desde Santander hacia Torlavega por la zona costera. De hecho, este tramo pertenece a la vía costera que va pues, a lo largo toda la, del norte de, de Cantabria. Eh, después vamos a ir desde Torlavega, Besaya eh, de arriba, hasta sus fuentes, en la zona de, Cañedo, de Cañeda. Eh, llegaremos a Reynosa y atravesaremos Campo Los Valles en dirección a Aguilar de Campo. Aquí en Aguilar de Campo hay dos, dos variantes, una que va hacia Burgos por Vasconcelos y Urbel y otra que va a Palencia pues por eh, Herrera de Pisuerga, etc. Bueno, ya este mapa le he puesto varias veces, creo que es un mapa interesante, eh, muestra la orografía de Cantabria el 40% de la superficie de Cantabria eh, tiene más de 700 metros o sea que es una, una región muy montañosa y de ahí que la llamemos la montaña como eh, perfectamente llamada así ¿no? entonces dentro de la orografía de Cantabria eh, hay dos, dos eh, varios eh, eventos eh, de montes uno es una, una línea de montes que está a unos 20 kilómetros de la costa que eh, tiene cotas en la banda de los 900-800 metros eh, o sea que está bien y luego a unos 40-50 kilómetros está la cordillera cantábrica que tiene cotas de los 2.000 y pico por aquí a los 1.700, 1.000 eh, en la zona ya de eh, oriental. Perpendicularmente a estas dos líneas de montañas hay unas, unas perpendiculares que configuran los bellísimos valles interiores que, que tiene la región. Eh, que yo siempre digo que es el alma de la región, es donde está, estaría ahí en, en parte, ¿no? Bueno, esto, esto configura tres zonas de la región, que serían de la cordillera primera o de la línea de montes primera hacia la costa, sería la comarca costera, la marina, por la cual ha ido sistemáticamente una vía eh, que sería la vía costera. Eh, a lo largo de los valles, a lo largo de los valles pues, eh, hay eh, caminos de dirección eh, norte-sur, siguiendo los valles, y dentro de estos valles hay uno que ha tenido siempre, a lo largo de la historia, un protagonismo especial que es el Valle del Besaya que eh, luego es por donde han ido las infraestructuras terrestres que, que voy a ver hoy bueno concretamente de hecho eh, en los últimos tiempos pues las grandes infraestructuras de transporte la autovía de, del Cantábrico va por aquí como es lógico y la autovía de la meseta eh, se ha decidido llevarla pues por donde siempre hemos llevado los, las vías importantes bueno vamos a ver entonces la calzada, la calzada romana Vamos a verla, eh, esta calzada está muy bien datada, viene desde la zona de Herrera Pisuerga, eh, Pisor, Pisoraca a Lluilóbriga, que es eh, la zona de eh, Retortillo, en la zona de, de Reynosa y la costa Cantábrica. Bueno, Aquí vemos las, las eh, calzadas de Cantabria, que han sido estudiadas por, por numerosos autores, varios, varios de este centro, y vemos que de las eh, cuatro cinco seis que hay, hay una que destaca sobre todas, que es la, la calzada que va de Pisoraca hacia la costa cantábrica, Portus Blendius sería Suance y Portus Victorie eh, sería Santander. Bueno, esta vía, que es la que vamos a ver ahora, eh, pues enlaza al sur con una vía eh, de primer orden eh, romana que va desde la zona de Astorga hacia la zona de Zaragoza, y ahí seguiría hacia, antes se eh, iría hacia Burdeos, y desde la zona de Zaragoza bajaría hacia Tarragona, siguiendo el, el Valle del Ebro. Bueno, esta calzada eh, se cree que se construyó al acabar las guerras cántabras. Las guerras cántabras duraron 10 años, del 29 al 19 a.C., y aproximadamente, acabadas las guerras, el Roma trató de estabilizar el territorio, controlarle, pues fundamentalmente para explotar los recursos mineros que tenía la región. Entonces, esta, esta calzada... Trataba de unir una zona totalmente consolidada por el Imperio Romano Con esta zona que tenía posibilidades de tipo minero Una vez acabadas las guerras eh, Roma instaló una, una, una legión permanentemente en, en Herrera de Pisuerga la, la Legión IV, que es la macedónica Y de hecho ellos fueron los que en parte eh, construyeron la calzada Tenían un campamento cerca de Néstor, que luego veremos y también intervinieron en la, en la creación de Yulóbriga, la ciudad romana, la más importante ciudad romana que crearon los romanos aquí en Cantabria. La segunda sería Flavlióbriga, que estaría en Castruviales. Bueno, sobre esta vía hay mucha documentación. Hay una, una documentación bárbara, es este, estos libros de Solana Saiz, del año 81, que tiene un capítulo dedicado a la red viaria, Luego hay un clásico, que es el, el del año 92, de Iglesias y Muñiz, pues que trata sobre las comunicaciones romanas, las comunicaciones en la Catabria romana. De otra forma, pero interesante también, sobre todo a los que les guste andar, eh, Gil y Obregón hicieron un, una pequeña monografía eh, eh, siguiendo lo que se llama el Sendero del Gran Recorrido 73, que sigue precisamente esta calzada en siete etapas. Ella es muy interesante, tiene mapas muy bonitos no se ajusta exactamente a la traza que se piensa que tuvo la calzada, pero sí que permite a gente interesada en estos temas pues, eh, utilizarla. Y luego, por último, eh, Isaac Moreno, que es un ingeniero de caminos, probablemente será de las personas que más ha estudiado las, las calzadas romanas, pues tiene varias, tiene vari, eh, varios estudios, de hecho tiene una página web muy interesante para el que le interese estos temas, y estudió la calzada de Herrera de Pisuerga hasta Yulóbriga ¿eh? que concretamente pues ahí tiene unos sesenta y tantos kilómetros nosotros lo que vamos a ver son los cien kilómetros un poco menos que hay desde la zona de Néstar Néstar estar eh, pegando a, a Cantabria de hecho estaba en la, en la Cantabria antigua la, la Cantabria antigua llegaba hasta Herrera de Pisuerga aproximadamente por el eh, occidente llegaba hasta el río Deva y por el oriente llegaba hasta La Güera la zona de Casturdiales Ahí había unas tribus que eran, eran un poco la frontera entre los cántabros y los, y los vascos. Bueno, la, la calzada esta está bastante... los hitos principales de la misma se pueden conocer a través de varias cosas, pero fundamentalmente a través de la placa 1 del itinerario, del itinerario de barro, a través de los miliarios y a través de distintos yacimientos romanos que, que se han encontrado a lo largo de ella. Bueno, la, el itinerario de, bar, de barro, Tablas de Astorga, son cuatro tablillas de, de barro cocido que se encontraron en la zona de Astorga en, hacia 1920. Entonces al, se publicaron, se, al principio bastantes investigadores pensaban que era una falsificación y no las hicieron mucho caso pero otros, sin embargo, pensaban que era bastante factible, y estas placas, concretamente a principios de este siglo, se analizaron por termoluminescencia en la Universidad Autónoma de Madrid, y se ve que efectivamente eran del siglo III después de Cristo. O sea que la calzada todavía estaba en funcionamiento. A favor de que eran auténticas, por ejemplo, nuestro investigador ilustre, eh, Joaquín González Echegaray tiene un artículo aquí en la revista Altamira sobre las mansiones de, del itinerario de barro y vamos, es una de las personas que ha apostado y hoy yo pienso que la mayoría piensa que son, que son auténticas. ¿eh? La placa 1 es la que trata de la calzada que nos ocupa y uno de los problemas que ha habido es identificar los nombres que aparecen aquí con los lugares eh, de la actualidad. Concretamente en lo que a nosotros nos preocupa ahora, pues Legio 4 sería eh, Cabria, eh, aunque el campamento principal estaba en Herrera, parece que, y luego lo vamos a ver, que sí que tenía que haber al lado de en la zona de Aguilar de campo un campamento importante, eh, y de hecho aquí lo marca como Legio 4 y, y, y la gente que se ha dedicado a estudiar esto entiende que esto sería uno de los campamentos que estaría en Cabria. Ostaviolca, la mayoría de los investigadores se inclinan porque sería Mercadillo, que está ya dentro de Cantabria, pero muy cerca de la frontera con Palencia y no muy lejos de Nesta, luego lo vamos a ver. Y Retortillo sería Yulobriga y Aradillos, pues es el pueblo de Aradillos que además aparece en algunas citas romanas por batallas y cosas de este tipo. Las distancias que aparecen en la, en la tabla de barro, pues más o menos coinciden con lo que eh, de Oztaviolca o sea, desde Mercadillo hasta Retortillo, puede haber del orden de 5 millas, que son 7 kilómetros y pico, unos 8 kilómetros, de, Retorti de, de Mercadillo a Yulóbriga hay 10, que, que son 17 kilómetros, que puede ser, y lo mismo de Yulóbriga a Arcilum, 5 millas, que, que son 7 kilómetros y pico, o sea que podría, podría encajar. Otro, otro argumento de peso son los miliarios que se han encontrado. Se han encontrado ocho miliarios, cuatro en Palencia y cuatro aquí en Cantabria. En Palencia se han encontrado dos en la zona de Herrera de Pisuerga, uno en Menaza, todavía en Palencia, otro en Cordovilla de Aguilar. Menaza y Cordovilla de Aguilar están pegados a Cantabria. En Cantabria se han encontrado eh, el de Camesa-Rebolledo. Hay investigadores que piensan que eh, Octavio Alca estaba aquí. Eh, de Mercadillo, Octavio, no, eh, Camisa Arrebollido, no hay demasiado, pero unos apuestan, en los dos sitios hay eh, restos romanos. Después estaría el de Requejo, cerca de Retortillo, y el de Pedredo. Bueno, pues luego los vamos a ver. Aquí se ve que el más antiguo que se ha encontrado es de, lo, de la época de Augusto, el emperador que consiguió la victoria sobre los cántabros y eh, se cree que este miliario podría ser de, de los primeros años de nuestra época. ¿eh? O sea... 10, ocho, diez años después de, la, de las guerras cántabras. Luego sería de la primera época de la calzada. Y el último que se ha encontrado, o el más antiguo que se ha encontrado, es el de Requejo, que es del año 300 y pico, 300... Este emperador dominó vamos reinó en este, en este, en este periodo. O sea, estamos hablando de, de principios del siglo IV. Quiere decir que hay, hay restos de la calzada a lo largo de más de 300 años. Quiere decir que es una vía que se utilizó... Eh, ...durante bastante tiempo... ...bueno, vamos a ver el tramo de Néstar y Yulóbriga... Néstor, ahora lo vemos en el mapa... ...está, como he dicho, cerca del de, de, límite con Cantabria... ...aquí hay dos opciones... ¿eh? Una, ...hay gente que se inclina... ...porque iba por el Alto del Bardal... ...ahora veremos... ...otros que iba por Peña Cutral. ...y hay otros que... Eh, ...concretamente, pues, eh, luego veremos... ...que dicen que no, que es la misma calzada con dos ramales... ...de acuerdo... ...bueno, aquí vemos en este mapa... Como eh, este es el límite de la región, de la región actual, insisto que Cantabria Antigua igual era el doble de, de tamaño que la, la actual, pues eh, aquí está Néstor, en el noroeste de, de Palencia. Eh, aquí está uno de los ríos que pasa con un puente que vamos a ver ahora. Eh, entraba a Mercadillo, campo de Mercadillo hay un yacimiento romano. De allí iba hacia la Quintana y en la Ociona se iba hacia la Cuadra hacia Casasola, a pasar el río eh, Camesa, después iba hacia la zona de Hoyos eh, y al lado está ya el, el, el paso de la zona de Valdolea a la zona de Campó de en Medio en el Alto del Bardal, que está a mil y pico, es un puerto de unos mil y pico metros. De ahí bajaría hacia, hacia la zona del Arquillo, cerca de Matamorosa, cruzando el Marlantes que viene de esta zona de aquí. El río este es un afluente de la Elizarilla que pasa por, por Matamorosa y de ahí ya eh, muy fácilmente se iría de aquí para abajo, es facilísimo de hacer, de ahí se iría ya a Yulobriga. La otra vía, de, desde luego los que defienden esta opción, que son por ejemplo iglesias y también Joaquín González Echegaray también defendía esta opción, decían que habría algún un, un contacto o un ramal con la villa, o, la villa romana de Camesa, o, o los dos yacimientos de Camesa-Rebolledo, ¿no? pero la vía iría por aquí y aquí habría pues un enlace. Eh, lo, la otra opción es ir, eh, que la calzada fuera desde la Quintana hacia Camesa Rebolledo, donde hay el, yace, el yacimiento que lo veremos, se iba al puerto de Pozazal, bajaba hacia Fonbellida, eh, pasaba por Celada Marlantes, bordeaba Peña Cutral y entraba eh, por Ayulóbriga. Eh, he comentado que aquí en Mercadillo hay algunos que dicen que estaría Octaviolca, en este, estos yacimientos de aquí y otros creen que Octaviolca estaría en Camesa-Rebolledo. Bueno, aparte de eso, hay una calzada que viene de Mercadillo, que sube, eh, bordeando un río, que sube eh, en el límite entre Cantabria y Palencia, eh, sube hacia Valverzoso, en Rojadillo hay un puente espectacular, eh, que se piensa que puede ser romano, aunque es difícil de, de, de establecer si es romano o es posterior, lo que te inclina que a, a decir que puede ser romano es que en tiempos medievales no tenían, en general, no tenían la capacidad de hacer estos puentes, ¿no? O sea, puentes pequeñitos sí, pero en cuanto el puente tiene una cierta vitola, eh, es raro que, que, que pudiera ser, pero... Bien, el caso es que va de Rojadillo, sube al Collado de Somaoz, que, que, que corta la sierra de Ijar es un sitio, un paso natural, franco, precioso además, muy bonito de ver... ...de ahí bajaría la población y por ahí se iría buscando el puerto de Palombera y el río Saja. ¿Eh? Nosotros vamos a ver la que baja, la calzada principal que va por el Besaya. Y luego hay otra calzada que sale de la zona de Pozazal, vendría de Yulóbriga ...haría este tramo y desde aquí se iría buscando el Ebro... ...y concretamente hay un punto de apoyo de esta calzada que sería el yacimiento de Santa María de Ito... ¿eh? ...que es un yacimiento que se descubrió hace 40 años y que tiene, vamos, lo mismo que en Camesa-Rebolledo, es una villa romana sobre la cual posteriormente se hicieron una ermita medieval y un cementerio medieval. O sea que ahí hay restos romanos y encima restos medievales. Bueno, hace 60 años José Calderón Escalada, que era un sacerdote de la zona de Campó, le llamaban el Duende de Campó, era de Mazandrero, y toda la vida estuvo metido, conocía esta zona como la palma de la mano, y eh, él hizo un artículo sobre, con otro, otra persona que se llamaba Vías Romanas a través de Campo. Eh, puso varias vías, pero dos de las que recoge son la, la, la que hemos dicho la opción. La que va desde Mercadillo pues por Camesa, eh, por eh, Casasola, etc. Y la otra que va de Yulobriga a Peñacutral, eh, y aquí dice Octaviolca, y aquí dice Octaviolca. José Calderón Octaviolca era Mercadillo. ¿eh? O sea, Mercadillo Octaviolca. Octaviolca de la placa romana, de la placa del itinerario de barro. Bueno, este vamos a hacer la, el camino, eh, la opción a. Se pasa por un puente que es el río Rubagón, que es un afluente del, del um, camesa. Es un afluente del Camesa, sí. Entonces, eh, eh, concretamente pues es un puente muy, muy bonito, eh, de cinco, de cinco vanos. Hay autores que piensan que es un puente romano, el ancho de la calzada es 12 pies, 12 pies romanos son 3,6 metros, y es una, eh, un ancho que se, eh, aquí en la calzada esta muchas veces aparece este ancho. ¿no? Hago un paréntesis porque hay mucha gente que es incrédula de esta calzada, ¿no? aunque hay muchísimos restos, por ejemplo, tiran muchas piedras contra el tramo de las conchas que luego veremos. Yo siempre pienso que los romanos aquí no hicieron en las calzadas que hicieron a la salida de Roma, ¿no? que eran eh, de, de ancho 8 metros de calzada, más aceras de un metro y pico. Era una, prácticamente una carretera moderna, ¿eh? Eh, pero hay calzadas, en, calzadas que se sabe que son romanas y que tienen estos anchos. Por ejemplo, la calzada más famosa de España, o de las más famosas, que es un espectáculo verla, es la del Puerto del Pico, entre Ávila y la zona de, de Arenas de San Pedro, esa calzada pues tiene el ancho que tiene la calzada de las conchas ¿eh? es una... o sea que eh, probable... quizás el enlosado que vemos en la calzada de las conchas no es romano es posterior, pero es muy posible que fuera por ahí la calzada romana ¿eh? aunque es, es discutible y, y en fin eh, yo creo que para eso para, para se ha investigado, incluso se han hecho excavaciones pero ni los arqueólogos se ponen de acuerdo porque es, difícil, es muy difícil ¿eh? bueno, este puente entonces sería... Eh, el, el, el, el, donde empieza el tramo que nos interesa aquí hay un centro de interpretación de la calzada muy bonito eh, es una excursión bonita al puente este se le llama Puente Perdiz se ve ahí y suele ir a la gente aquí hay una ermita que se llama Ermita de la Guía dedicada a, precisamente al camino y en fin más adelante en la Quintana hay un tramo que aquí hay un letrero del gobierno de Cantabria de unos 20 metros que tiene un ancho de 12 pies o sea 3,6 metros y lo mismo, hay gente que dice que sería un tramo de la calzada y otra gente que dice que no, que es un tramo que probablemente sea medieval. pues A gusto de cada uno. Este es el tramo, el tramo, el tramo en cuestión. Y luego la calzada pasaría por casa sola desde luego que este sí que no es un puente romano, tiene toda la vitola que es un puente de la Edad Moderna, pero es posible que se hiciera sobre las ruinas del, del posible puente romano que habría por aquí. Es un paso... Pues ya tiene un tajamar muy de los como los hacemos ahora, se han hecho en la edad moderna, etc. Y tiene varios, va, varios vanos. Desde luego que el ayuntamiento de Valdeolea eh, no ha perdido la ocasión de poner al lado puente romano y vender todo lo que haya que vender para, para hacer caja ¿no? y para hacer eh, a llamar al turismo. ¿no? Es un puente muy bonito. Al lado, además, es una venta histórica, ¿sabes? es un sitio bonito de. Eh, bajaría de, del Alto del, baja, del, del, del Bardal, bajaría a cruzar el río Marlantes, poco después de aquí el río Marlantes entrega sus aguas al, al Izarilla y todos los puentes que hay por esta zona los llaman Puente del Arquillo, el Puente de la Carretera Nacional también le llaman Puente del Arquillo y yo creo que el Puente del Ferrocarril también hablan del Puente de, del Arquillo, están muy cerca uno del otro. Este tiene toda la pinta que no es un puente romano, así como el otro, las dovelas eran más o menos regulares, etc. Este se ve pues, que han hecho lo que han podido. Es muy posible que sea un puente medieval, pero es posible que lo, le hayan hecho sobre, el, un puente, sobre restos del puente antiguo. ¿de, acuerdo? Bueno, de ahí ya se entra en Yulóbriga. Yulóbriga intervino la legión cuarta macedónica. Es del 15 a.C., o sea, pocos años después de, de acabar las guerras cántabras y tiene pues, unas, zonas, unas zonas, ya está, es, está una ciudad muy estudiada, con todos los restos muy bien catalogados, Han, ha habido varios equipos de arqueólogos, pues deben de llevar como un siglo y medio distintos equipos de arqueólogos trabajando en, en este yacimiento. La otra opción es defendida por Isaac Moreno y también Solana Sainz, que es una autoridad, eh, es una autoridad en estos temas, lo mismo que Isaac Moreno, defienden la opción, eh, la otra opción. ¿eh? Iría, eh, concretamente Isaac Moreno, en el documento ese que he mostrado anteriormente, pues dice que el río Rubagón no le pasa por Néstar, eh, Isaac no cree que, que, el río, que el puente ese sea romano, le pasa al río eh, Rubagón por Menaza, por la vega de Menaza, aquí se ha encontrado humiliario, va paralelo al río y pasa por Néstar, pero ya no cruzando el río, le ha cruzado antes, se va a Cordovía de Aguilar, donde ha aparecido otro miliario a Campo de Mercadillo, a La Quintana y de La Quintana Tuerce hacia Camesa-Rebolledo y ya hacia el Pozazal y Peña eh, Peñacutral y bajar Insisto que ha otros, otros dicen que no, que esto es una, un tramo de la calzada y el otro también, podría ser las dos cosas Claro, aquí hay argumentos de peso para esta opción irrefutables que son un miliario aquí, otro miliario aquí otro, un yacimiento importante aquí y otro miliario en Celada Marlantes o sea que estamos hablando de eh. entonces la opción A recordar que iba por, de Néstor si iba Mercadillo, iba a La Quintana y subía buscando el norte, esta gira al este y luego buscando el norte este es el famoso miliario de, el, de eh, Augusto es, es de la colección Eugenio Fontaneda y está en el Castillo de Ampudia, cerca de Palencia, es un Claro, es un, es, estamos hablando del año 12 después de Cristo, o sea que hace 2000 años. Este es un miliario que yo no sé si le descubrió Isaac Moreno, está en un, en un, al lado de una casa de Cordovilla de Aguilar, este, este miliario. Después, en Camesa Rebolledo, Miguel Ángel García Guinea, en, la, en el año 80, un equipo in, eh, dirigido por él, descubrió un, unos fragmentos de miliario, que hoy están en... No, eh, pone ahí Mupac No, Estos están en Camesa Rehuelledo En el yacimiento del convento que está en el, en el Mupac Hay dos miliarios que luego vamos a ver eh, Concretamente la calzada Por la opción A iría así más o menos Y por la opción B haría esto ¿De acuerdo? Estos son los prados de la legión cuarta macedónica Que eran lo, eh, un poco el territorio Que el imperio romano Había designado a esta legión Para abastecerse de pues de, de, de, de los frutos de, que, que hubiera ahí ¿no? de, de vegetales, de prados, del de ganado que había allí normalmente eso lo cultivaban los indígenas y una fracción muy importante de los frutos del, del cultivo porque eran esclavos, eh, pasaba directamente a la legión bueno, eh, los prados de la legión cuarta son 100 kilómetros eh, cuadrados que es aproximadamente la mitad de Valdeolea y de Valdeprado del Río esos dos municipios tienen del orden de 170 kilómetros cuadrados y estamos hablando de 100 ¿Eh? alrededor de estos prados se han encontrado 21 términos augustales varios de ellos están en el Mupac ¿Eh? y ahora veremos alguno vemos que la calzada iría por el borde oeste de los prata de la, legión, de la cuarta legión iría más o menos bordeando el, el, el tramo este del norte y ya se iba a parar estos términos augustales que los tiene totalmente fotografiados e identificados Solana, pues tienen todos la misma leyenda. La leyenda dice término augustal. Son como mojones para decir que pasa algo. Y lo que pasa es, divide los prados de la Legión Cuarta y el territorio de los julio -brigenses. El territorio del ejército no tenía impuestos. Y el territorio de los julio los de Lillo y Lóbriga, pagaban impuestos. ¿De acuerdo? Estos son los hitos terminales que hay en el Mupac, son muy bonitos, y estos son los dos miliarios que están custodiados en el Mupac. Este de aquí es el de Celada Marlantes, que se descubrió hace 30 o 40 años, y este, el de Pedredo, se descubrió un poco, un poco antes, en los años 70. Este es el yacimiento del conventón, una de las dos opciones, y las dos dicen que habría una referencia de la calzada con el yacimiento, es un yacimiento romano, ...sobre el cual luego se hizo una iglesia ya eh, cristiana, posteriormente... Y, ...y aquí alrededor de todo esto han salido muchos restos de todo ...bueno, la calzada entonces, después de pasar Pozazal, bajaría hacia Fonbellida... ...bordeaba, este es el río Marlantes... ...bordeaba Celada Marlantes, se iba a Peñacutral y bajaba a, a Yulóbriga... Aquí, ...aquí se ha encontrado un fragmento de humiliario... ¿eh? miliario de hecho, prácticamente, no está total, pero vamos, está bastante bien... Aquí, eh, ya desde hace siglo y pico, eh, ha habido distintas personas que han ido y que han dicho que allí había vestigios romanos, entre otros de los ríos, un investigador de la zona de campo muy, muy famoso. Y, y luego aquí está el Castro de las Rabas y aquí, otro, otro, otro, cosa que, que, otro evento que apoya, que por ahí pasa una calzada, hay un campamento. Al lado de las calzadas había campamentos para controlarlas, etc. Bueno, vamos a ver el tramo de Yuilóbriga a Pie de Concha. Bueno, salía del Yuilóbriga, o sea, al lado de Reynosa. Eh, aquí, eh, todo el que conozca este río, hay varias hoces. Eh, las dos más duras son las hoces de Bárcena y la o de Cieza. O sea, son, esas no se han conseguido vencer hasta, hasta eh, finales de la Edad Moderna. Eh, aquí eh, hay también un encajonamiento del río. Y, y luego estaría, aparte de esta y las dos que he dicho, estaría la de la hoz de las caldas, que tampoco es muy dura. de acuerdo Los romanos, la línea de cumbres es esta. La línea de cumbres que luego veremos es esta de aquí, que divide el valle del Saja del valle del Besaya. Los romanos y cualquier ejército nunca se meten en una hoz porque eso es un, una ratonera. ¿no? Entonces, lo que hacían era... Iban a media ladera entre el río y la, y, la, y la línea de cumbres. Iban bordeando la línea, a veces bajaban en sitios que no hubiera conflictividad, bajaban al río, pero en cuanto empezaba un tramo difícil se subían otra vez. Entonces más o menos iría de Requejo a Aradillos, eh, iría hacia Río Seco, hacia Somaconcha, y luego bajaba por la Calzada de las Conchas hacia la zona del Valle de Iguña, que es un valle abierto y que le pasan, eh, parece que le pasaban sin, sin preocuparse de ir a media altura. Eh, bueno, como eventos importantes aquí estaría el miliario de requejo, en Aradillos, pues está citado en las fuentes romanas de la, una batalla que hubo allí, y hay restos, eh, eh, ha habido muchos restos, de, incluso anteriores a los romanos, y eh, como vemos, evita el encajonamiento de Cañeda al Antueno, aquí evita, bajo todos los conceptos, las hoces de Bárcena, y va por el la otro lado de la montaña, que es el río Bisueña, que luego veremos. Este es el miliario de Constantino. El miliario de Constantino ya le citó el padre Flórez en la Cantabria, una obra cl clásica de, sobre nuestra región, y ya en el siglo XVIII habla de este miliario. Eh, Amador de los Ríos, que es de, un miembro de esta familia pues, ilustre de, de Campó, ya hace un dibujo de ese miliario, él le ve, y hace un dibujo de, de ese miliario, que es este dibujo y otro más. Y luego este señor Gil, que me pasaste, Paco, eh, también los ha... Me imagino que viendo los dibujos de Amador de los Ríos, haría, eh, él era un ilustrador profesional, ¿no? Bueno, pero este, este milagro se ha perdido. Se, se le perdió la pista en el siglo, al final del XIX y ya no se sabe dónde está. Nada más tenemos un, unos dibujos de él. Aquí vemos el tramo de, de las conchas. Concha es un camino empedrado que tiene esta forma. Como la, la, la forma de un galápago, la, cos, la, la concha de un galápago. Entonces se les llama conchas a ese tipo de, de tramos empedrados. Bueno, va de soma concha, soma significa en el alto de un monte, o sea, el alto de la concha, media concha a la mitad de la concha y pie de concha al pie de la calzada. Los romanos, en este tipo de territorios, no hacían siempre tramos empedrados, que eran caros. En los sitios que no había dificultades, hacían lo que se llama vías ter, eh, terre, terreras, y nada más hacían tramos empedrados donde había agua o bajando bajando este monte, aquí esto está a 700 metros y esto está a 300 luego eso, vamos, el que el que hace esta, esta marcha, si la hace en invierno tiene que cuidarse muy, muy mucho de no darse un... un de caerse. Es un, es un resbaladizo con las piedras. ¿Eh? Y, y, y, con, y con barro sería imposible de, hacer, de caminar en invierno. Esto estaría cerrado cinco meses. Luego, por eso está totalmente encachado eh, con piedra. Bueno, ahí veis, veis un poco el, el ancho. Son eh, en la banda de 12 pies, igual que el puente de esto, y el, el, el, igual que la calzada de la Quintana, etc. ¿Eh? Bueno, vamos, el tramo de Pie de Concha-Costa Cantábrica... Eh, pasamos por Cobejo, esto es Pie de Concha, eh, seguimos eh, va más o menos por el Valle de Iguña, eso es Anchas Castilla, no hay ningún problema, y cuanto, en cuanto ve la hoz de Cieza, evita la hoz de Cieza subiéndose a media ladera a pasar el collado piedraíta que abre el Valle de Cieza y, del, y pasa luego por el collado de Cieza que abre el Valle de Buelna, eh, o sea que atraviesa todo Cieza. De hecho, en algunos de los libros que he utilizado para preparar esta charla, pues eh, refieren que Collado de Piedraíta hace referencia, o puede hacer referencia, a, eh, al hito que se encontró en su base, eh, en Pedredo, ¿de acuerdo? De hecho, eh, comentan que igual ese, ese hito estaba en el Collado, que es un sitio muy lógico para ponerle, pero con el tiempo le bajaron abajo, pues para, para evitar eh, perderle, ¿no? Bueno, este es el miliario de Pedredo, que es uno de los puntales eh, importantes de, de la asistencia de esta vía. Aunque, con lo que hemos dicho, eh, es evidente que ha asistido esta vía, no hay, no hay ninguna duda. Eh, lo que es discutible, si fue por aquí o fue un poquito más para allá. Y eso es difícil de... Eh, en, aquí no he contado... Bueno, aquí eh, evita lado de Cieza y aquí, en Collado de Cieza, Vuelna eh, podrían bajar abajo, porque es un valle abierto también, pero podrían llevarla iglesias, la lleva a media a media ladera, pero yo creo que incluso comenta que, que, que podría ir también por el, por el valle. De hecho hay aquí otro tramo encachado que también se piensa que es un tramo original de la calzada. Pero aquí hay menos tiene como menos fans, por así decir. ¿eh? Eh, ahora vamos a ver el, el. Este sería el tramo de la calzada eh, empedrada de Montefresneda, que va de collado hacia Somaoz. Eh, eh, hay un tramo, es más pequeño, el otro eran 4,5 kilómetros y este es medio kilómetro y el ancho es el que he dicho. Evidentemente el ayuntamiento no ha perdido un minuto para poner ahí un letrero de que es una vía romana y para hacer muchísima propaganda, además el, el ayuntamiento Carreras, que es un ayuntamiento importante y que un cierto empuje. ¿no? Eh, ha habido campañas de excavación de arqueólogos, eh, varios, varios han hecho un trabajo Piensan que puede ser romana, pero hay otras personas que dicen que no, que esto es más bien una, un tramo medieval. Desde luego que el camino medieval sí que iba desde la zona de Buelna, subía a Cieza, al Collado de Cieza, porque ahí había un monasterio de, en el siglo X. Luego ese monasterio tendría que, que de alguna forma, servirse por, por este tipo de caminos. Lo mismo, es un tramo que con pendiente, si no le encachas, eh, olvídate de él en, en invierno. Aquí esta es una figura interesante, vemos todo el Valle del Besaya, la línea de cumbres de Occidente y la línea de cumbres de, de Oriente. Eh, se han encontrado eh, eh, hitos tumulares en la Sierra de Quintana, también en la zona de Arbejales, o sea, asentamientos neolíticos de 3.000 años antes de, de Cristo. Después se han encontrado muchísimos castros, normalmente en líneas de cumbre, esta es la, la Sierra de los Hombres o de, de la de, de la Sierra del Dobra, ahí está ya Vega y ya, esta es la línea, esta que decíamos al principio, que separa este valle interior, este valle interior, de la zona costera. Eh, evidentemente ahí toda esta línea primera donde el río atraviesa la hoz, eh, donde atraviesa la montaña, hay una hoz. La O de Santa Lucía, la O de Las Caldas, la O de Puente Viesgo, la O del Pisueña, etcétera, etcétera. Bueno, y luego aquí se han encontrado también dos campamentos romanos. Uno en Pesquera, por la zona de Pesquera, por aquí, y otro en, en Cieza, que serían dos campamentos cuya misión era controlar. Eh, bien, y aquí se ve como de la línea de cumbres donde están los castros al, al río ellos se van a la mitad. En la zona última de la calzada es la que menos se tiene, no se sabe por dónde iba, eh, no se sabe porque aquí ha habido mucho mucha intervención humana, eh, es donde están eh, la, la mayor población de Cantabria está por la costa, ha habido muchos eh, eh, pues eh, vías, infraestructuras, de, de caminos, de etcétera, que han podido dañar restos que, que hubieran quedado pues eh, con lo cual no, no, hay, no, hay, no hay restos y entonces. Eh, es un poco, pues eh, concretamente, es un, este es un dibujo de Iglesias. Pues parece que podría ir hacia Yermo y Río Corvo, donde hay, eh, y parece que en las minas de Mercadel y de Reacín, alguna de ellas hay restos de explotación romana. Pues pasaría por esas minas, pasaría al Saja, no sabemos cómo, el Saja no es un río como el Rubagón, es, es un río que probablemente lo pasaran con barcas, no, no creo que nos hubiera quedado algún resto, ¿no? Y no sé cómo, no, no, no tenemos datos de, de cómo sería el paso del río Saja por ahí, y de ahí se iría hacia Blenio. Y la otra versión es, de, la otra posibilidad es que desde aquí, a la, a la margen derecha del Besaya, del eh, aquí se fuera por Bode de, de Piélagos, buscando el sinclinal de las llamas, eh, hacia Santander. Vamos a ver entonces la vía, la vía medieval. Bueno, eh, Alfonso VIII, que fue uno de los grandes reyes que favorecieron, tenemos tres o cuatro reyes que para Cantabria son importantes, uno de ellos es este, este era un, un rey de, de primera división, concede fuero a, a cinco villas en, en Cantabria, cuatro en la costa y Santillana. Y Santillana. Entonces, eh, al hacer la villa Santander, pues la da un estatus que lo que hace es, la señala como algo importante. Eso algo importante es, eh, la convierte en uno de los puertos de comercio entre Castilla y Europa, después eh, eh, convertir a alguien, a una, un lugar en villa, iba acompañado de murallas, iba acompañado de una iglesia importante, una iglesia mayor, eh, acumulación de gente que iba de la zona rural hacia la villa a buscarse la vida, eso incrementó los trabajos de pesquería, de construcción naval, de formación de flotas. Nuestros barcos intervinieron en varios episodios de la reconquista de, de, de Andalucía, en Sevilla, en Cartagena, etc. Eh, por otro lado, era un paso eh, del camino del norte, pero no un, no un paso normal y corriente, sino que tenía eh, reliquias. Y eso en la Edad Media era muy importante. Aquí teníamos las reliquias de los santos mártires eh, Celedonio y San Emeterio. ...y este era uno de los puntos que los peregrinos buscaban... ...buscaban también eh, la zona de Potes el Crucis, y eh, Linnon Crucis... Y, ...y la reliquia de Santa Juliana en Santiago... ...o sea que este era un punto... ...bien, quiere decir que Santander en el medievo... ...se convierte en un polo de desarrollo comercial... ...y eso significa que necesita de caminos... ...y los dos, eh, tiene varios caminos... ...pero los que cuida más son la vía costera... ...que ahora veremos cómo iba... ...aunque no es el objeto de esta charla... Luego eh, cuidaba mucho el que más eh, la vía del Besaya, que es la que estamos viendo, y cuidaba también la vía hacia el Paz. O sea, buscaba el, la conexión por la costa y buscaba Castilla fundamentalmente a través del Besaya, pero también hacia el Paz. ¿Eh? Hago un paréntesis. De hecho, el protagonismo de la vía del Besaya fue enorme, hasta más o menos eh, eh, que se hace el camino real del escudo. Entonces, cuando se hace el Camino Real del Escudo, durante 150 años o así... ...pierde interés la vía del Besaya y se potencia la, la, la vía del Escudo por el Valle de Toranzo... ...pero luego al final vuelve otra vez a, a ganar la, la del Besaya. Para ir a Burgos lo lógico es Santander-Burgos a derecho por el, por el, por el río Paz. No tiene sentido irse a Vega y subir, por, subir hasta Aguilar de Campo y bajar en diagonal. Pero curiosamente, ya a, a mediados del siglo pasado la carretera nacional 623 empieza a perder fuelle y potencian, una vez que ya se ve que la autovía es, empieza a ser una realidad potencian una carretera nacional que va de Aguilar de Campo y baja a Burgos en Diagonal y por ahí va a ir la autovía eh, Aguilar-Burgos o sea que eh, en la Edad Media utilizábamos mucho y en la Edad Moderna eh, torlavega Reynosa, aguilar burgos y ahora, en el siglo XXI, vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a ir a Burgos, vía eh, Reynosa y Aguilar. Bueno, pues de estos caminos, que uno de los que potencia es el que nos, nos ocupa ahora. Bueno, vamos a ver entonces el tramo de Santander a, a, a, la, a la villa de la Torre de la Vega que era pequeñita, era un poco donde tenía eh, los marqueses eh, eh, de Santillana, pues tenían el control del mayordomado de la Vega, que era pues un poco el, el ayuntamiento de Polanco, de, de, de, de, de Torlavega, de Miengo, todo ese territorio se administraba desde la Torre de la Vega. Esto sería sobre un mapa, actual un poco la red de, de vías medievales que podría haber en la, en la región. Eh, eh, Debemos de pensar que los pueblos que se los pueblos que conocemos hoy en día aproximadamente se establecen al filo del año 1000, aproximadamente. Quiere decir que en ese momento, los pueblos uno con otro, habría una red que era prácticamente cada pueblo con los vecinos, sendas, eh, sendas de pequeñas de dos metros, suficientes para andar, para ir a caballo y para ir con un pequeño carro de tipo rural. Bueno, pues entonces todos estos pueblos, eh, si los unimos unos con otros, eh, ...sería un poco la red medieval... ...destacaba la red que viene por la costa... ...que venía por delante de Peñacabarga... ...iba hacia Solía... ...en ese momento, en la época medieval... ...no había puente todavía... ...pero todo esto eran marismas... ...o sea que eh, no se podía pasar por aquí... ...tenían que venir hasta la cola de la ría Solía... ...cruzar el río Lamina... ...que es la... Eh, ...de hecho la ría Solía, de Solía está alimentada por el río Lamina... ...venían aquí al fondo... Y, y, y dejaban todo esto, que eran marismas, el ferrocarril de Alar, eh, de Santander hacia Alar, que es este ferrocarril, hasta ahí eran marismas, todo eso eran marismas. Bueno, pues, eh, excepto una isla que había aquí de Maliaño, que de hecho hay una, una, restos románicos. Bueno, la vía de la costa venía por aquí, entraba en Santander y luego la que nos ocupa ahora iba hacia Torlavega. Eh, hasta la zona de Barreda los que querían ir a la vía, por la vía costera cruzaban en barca hacia Santillana del Mar etcétera y los que, no, y los que querían ir a Castilla de Barreda subían a, a Torlavega y ya por ahí a, a, hacia, hacia Reynosa Bueno, algunos hitos de esta vía eh, pues aquí el, el, el, el núcleo de Santander medieval era la, eh, la colegiata y cuatro casas alrededor de la colegiata eh, lo que llamaban la Rúa Mayor entonces Saldría, aquí estaría el, el, el, el núcleo, de, de la, de la ¿eh? no creo que llegaran en época medieval a 300 habitantes o algo así. Eh, a principio de la Edad Moderna, Santander debía tener como 500 o algo así, o sea que muy pocos habitantes. Luego lo vamos a ver también. Eh, en ese momento la colegiata sería más o menos como la vemos en este dibujo de Asás, antes del incendio, en el incendio se amplió aquí todo encima el castillo de San Felipe, Prácticamente aquí, en todo esto se hizo la, la cripta, que, perdón, la cripta, la girola y el presbiterio que vemos actualmente. Bueno, de aquí eh, iría hacia Arce, pasaría por delante de esta torre del siglo XIII, que luego en el siglo XVII se le añadió pues una casa ya más de tipo moderna, una, una casa señorial. Esta torre controlaba el paso de barca del, de, de Puente Arce, de, del río Pas, ¿de acuerdo? Después del paso Barca hubo temporalmente puentes de madera y ya en el siglo, en la edad moderna, en el siglo XVI, se hizo el puente que conocemos hoy en día. Eh, eh, la Iba hacia Polanco, subía a la cuesta de Aruña y bajando ya hacia Barrede y Torlavega, pues pasaba por Polanco por una iglesia románica que, que ha desaparecido, yo no, en esto no me, me, me, no me entra en la cabeza que haya podido desaparecer, pero tampoco he profundizado mucho. Pero sí que he visto esta foto de Tomás, Samot, Tomás Quintana, eh, Samot, que sí que llegaron a, a, a fotografiar esta bellísima portada románica, que hoy no existe. Nada más la conocemos por, por foto. Al llegar a Barreda, los que querían tirar hacia Santillana, etc., pues cruzaban la barca. Esa barca estaba controlada por esta torre, que es del siglo XII, y luego tiene añadidos en eh, siglos posteriores. Es la famosa barca, es eh, de la familia Calderón de la Barca. Bueno, yendo ya por el Besaya, eh, a lo largo del Besaya, el camino medieval, el, el camino antiguo iba a media ladera. Eh, eh, pensemos un poco, eh, en el cambio de era, los, los cántabros vivíamos en, la, en los castros, muy arriba de las cumbres. Cuando llega el Imperio Romano, les, les dicen que abajo, que para abajo y se, se establecen a mitad de altura de, lo, de, de, los, de los valles. Hay muchísimos pueblos, por ejemplo, Acereda, Salcedillo, muchísimos, Río Seco, etc., cuyo origen está, todavía no se atreven a bajar al valle, y se quedan, en el siglo X, a esas cotas. ¿Eh? Esos pueblos, casi todos tienen iglesias románicas, o ruinas de iglesias románicas. Los tres que he dicho, uno, una buena iglesia románica, y los otros dos, ruinas. Bueno, y luego ya, eh, avanzada la Edad Media, bajan al valle. A, a, a, a, las, a los terrenos fértiles, etcétera. Bueno, pues a lo largo del Besaya, en, en la segunda en la segunda etapa de la Edad Media, del siglo X al XV, ya todos los pueblos se van al valle y la vía va por el valle, va pegada al río. ¿Eh? ¿Eh? o sea, sería esta, esta idea conectando los pueblos ribereños que se habían establecido junto a Las Vegas, pero evitaban las hoces, en la Edad Media no se atrevían con las hoces y cuando llegaba la hoz la huían, ¿de acuerdo? y la huían utilizando las vías antiguas que se habían creado en época antigua aquí vemos entonces de vega se va hacia Cartes eh, aquí hay un núcleo con hitos medievales, todos estos puntos tienen hitos medievales, aquí hay una, una introducción de un camino medieval que viene de la zona de Ibimar en Mazcuerras, pasa por la iglesia románica de Yermo. Más adelante, aquí, es la conexión de esta vía con la de Toranzo, eh, con la zona de Puente Viesgo, que pasa por delante de una torre medieval, la torre de Peroniño, y sigue para Somaoz. En Somaoz se encuentra con la o de Cieza, y la huye, y se sube por la calzada del Monte Fresneda, a Collado de Cieza. ¿Eh? ¿A qué pasaría? esta sería un edificio ya de finales del medievo, por ahí pasaría la, el camino medieval este edificio eh, de la, dejado el valle de Buelna en Somaoz sube a Collado atraviesa todo el valle de Ciezo pasa por el collado de Piedreita a bajar al valle de Iguña aquí, eh, aquí hay una incorporación de un camino que conecta el valle del Besaya con eh, Toranzo a través de Anielas eh, que luego va a salir también en la charla ya de camino de Reynosa va eh, de Arenas va por el, por el valle del, del Besaya y eh, al llegar a Bárcena, evita la hoz de, de, de, la de Bárcena, las hoces de Bárcena, sube por la calzada las conchas hasta suba Concha y baja a Pesquera y Río Seco, que están pegados. Y luego ya por aquí sí que vaya por... Eh, hay pueblos aquí, Santur del Antueno, y por aquí hay pueblos que tienen restos románicos, quiere decir que ya está bien establecido abajo en el río. El, el, el camino medieval pasaría por delante de esta bonita iglesia románica de Bárcena, pasaría por delante del castillo de Covejo, este era un, un elemento defensivo que era al mismo tiempo, eh, estaba en relación con, en pie de concha, era el último concejo de las Asturias de Santillana, y arriba de las conchas empezaba la Merindad de, de Campo, ya ya había impuestos, había, había, había, eh, y eso es, parece que esto tiene que ver con, eh, eh, sería un poco la Torre del Oro de Sevilla, digamos, ¿no? Bueno, ya de Reynosa, pues se iba, buscaba Cervatos, Pozazal, y, y bajaba a Mata Porquera y, y Aguilar de Campo, ¿de acuerdo? Por, en Reynosa pasaría por delante de estos dos torreones medievales, muy modificados hoy en día, pero que todavía podemos disfrutarlos, son del siglo XV, con muchos, muchos como vemos, muchos, muchos cambios, pero, pero vamos, se, ve, se, se les ve, pasaría por el maravilloso colegiata de San Pedro, y ya llegaría a Reynosa y entraría, perdón, a Aguilar y entraría a Aguilar la vía medieval por la puerta de Reynosa. Bueno, vamos a ver el, el camino moderno, vamos a verlo en la, en los tres siglos de la Edad Moderna, los dos primeros siglos en manos de los Austrias y el último siglo en manos de los Borbones. Hay un cambio de, de mentalidad bastante importante. Los Austrias fueron buenos para, yo creo. Pero los Borbones yo creo que fueron muy buenos para España. ¿no? Igual no es, no es muy político decirlo, pero pero quizás de, de, habría que decir que gracias a Dios en el siglo XVIII vinieron los Borbones y nos dieron un empujón de, pues de cosas eh, de, de, otra, de otra cultura, ¿no? de otra cultura moderna, racional, de, eh, es el, el siglo de las luces, etc. ¿no? O sea bueno, entonces vamos a ver los dos primeros siglos de la Edad Moderna y luego veremos el siglo, el siglo de, la, de la razón. Bueno, la vía que se eh, aquí sigue la vía medieval, o sea que va más o menos la, que, la última que hemos visto, en general ya pegada al río, y, y, pero todavía evita las hoces. Eh, y, es, y los Austrias no, no evitan ni la hoz de Cieza, ni la hoz de. No, no mejoran, aquí lo, lo comento, mejoran el trazado, le ensanchan, le mejoran, dotándole de puentes de piedra, vamos a ver tres o cuatro puentes se, señores, señores puentes de esta época, pero no se atreven a más. ¿eh? Y, y luego ya el, el no va más es con el camino real de mitad del 18 que le, le vamos a ver. Bueno, el tramo de Santander eh, a Torlavega, pues vamos a ver dos o tres hitos. Este es el famoso tratado de el, el dibuj, el, el, la ilustración de Brown, de, en el Civitate Orbis Terrarum. Aquí se ve que Santander era pequeñísimo al principio de la Edad Moderna. Si contamos las casas que hoy las multiplicamos por cuatro o cinco personas, no salen más de, de 500 personas, no, no había más. ¿eh? Eh, eh, es muy interesante, en este grabado se puede ver, desde depende del que ve el grabado, ve cosas diferentes. Pero viéndole desde el punto de vista de caminos, vemos que está la colegiata, está eh, la Rúa Mayor, aquí no sería San Pedro, pero sería la Iglesia de Consolación, es posterior, eh, es de, de finales del 18 pero se ve que hay al final de ese barrio, estas calzadas altas, se ve que a un lado de esta colina está la bahía, y a este lado está todo esto que es Becedo, la ría de Becedo, que va por aquí para atrás. Esto sería el equivalente a las llamas que hemos conocido, los que somos tenemos más años, que era una marisma. ¿eh? Era una marisma. O sea que esto de aquí abajo, estaba las murallas de Santander estaban... Eh, ...más acá de, de donde está el ayuntamiento... ...o sea que Santander llegaba ...del de, de ayuntamiento hasta, hasta, hasta... ...no llegaba hasta aquí... ...llegaba hasta, hasta delante de... Eh, ...donde estaba la plaza porticada... ...hasta aquí... ...los restos de que ahora muestran en, en ese... ...centro de interpretación... ...por aquí, por aquí, ¿no? Sí. La plaza porticada estaría por aquí, efectivamente... ...esto sería Calvo Sotelo... ...bien... Eh, ...nos vemos entonces que el camino... ...la entrada y salida de Santander era por calzadas altas... ...y los más viejos... Eh, tienen a gala y tienen un poco como de nostalgia y, y llaman a esa calle, que ahora la llaman la calle alta, la llaman Calzadas Altas. Yo a mi abuelo le oí hablar de Calzadas Altas. ¿eh? Bueno, eh, y se ven dos caminos. Se ve un camino que viene por aquí, que va hacia, hacia la zona de Puente Arce y otro que va por el sur del, de Peñacabarga, que va buscando pasar Solía, ¿eh? dejar las marismas, daros cuenta hasta donde llegaba la bahía, hasta Va buscando eh, las, los cursos de agua que hay por ahí, irse lo más lejos posible para vadearlos o para... Bueno, eh, en un libro de José Luis Casado, eh, he sacado dos otros datos que los voy a citar. Uno, uno que dice es, había una lucha entre las villas de la costa por eh, enlazarse con Castilla. Fundamentalmente, Laredo y Santander. Entonces... Eh, Hacían medio propaganda y medio esfuerzos por cuál era el mejor camino para llegar a Castilla. Y llegar a Castilla era llegar a Burgos, que es la cabeza en aquel momento era la cabeza Castilla. Entonces, pensaros, esta villa, que a su costa hace los puentes de Solía y Arce, dos puentes de cierta importancia. Lo siguiente que nos dice José Luis Casado es que mantenía las nueve primeras millas hasta, hasta Iguña. O sea, hasta la zona de pie de concha. Todo, todo el camino que hemos visto hasta pie de concha, nueve millas son nueve. No, nueve leguas. Nueve por seis, 54 Como son cinco con seis, son cuarenta y tantos kilómetros. A su costa lo Santander eh, y luego da otro dato muy interesante, que es que en 1541 se mejoró el tramo entre Santander y Puente Arce. Y su ancho pasó a nueve codos. O sea, 3,8 metros. Estamos. Empezando con Carlos I ya dando guerra y Felipe II. El camino más importante de la región, que sería Santander hacia Torlavega, no creo que hubiera otro más importante o alrededor de la Aredo habría, eh, 3,8 metros. 3,8 metros, aparte que son los 12 pies esos romanos que veíamos antes, es lo que hoy en día se hace cuando en un pueblo un pedaño consigue algo del gobierno regional, le hacen una pista de unos tres y pico metros, que es lo, por donde pasa un tractor hoy en día. ¿Eh? O sea, que ese es el ancho que tenía hace 500 años el camino de aquí a Puente Arce. Este es el Puente Arce, hay que quitarse el sombrero para, en el siglo XVI, hacer este puente de cinco, de cinco bóvedas, por supuesto que es Vic de Cantabria, y, y Zuller, que la atravesó eh, un siglo después aproximadamente en su construcción, le cita con admiración. ¿eh? El puente que es todo de piedra y muy seguro. Eh, aquí veis un poco la, el, este, este puente que ha, ha resistido decenas de avenidas. Figuraros qué, qué contrafuerte tiene aquí. Potentísimo. ¿eh? Eh, de todas formas, eh, cuando se hizo el Camino Real estaba hecho unos zorros. Y Vierna, eh, el cantero del que luego voy a hablar le reparó dos o tres vanos que estaban totalmente en malas condiciones y le o sea que lo que vemos ahora es parte del puente original y parte de la reparación que se hizo en el 18. También Casado eh, nos en un libro que, que editó el Cen pues eh, recoge un informe no consiguió dar quién había hecho ese informe pero recoge unas citas que nos dan nos dan unas pistas interesantes dice en el fondo es propaganda del puerto de Santander en relación con Burgos. ¿Eh? Y, y el mensaje que está diciendo este, este, este texto es, a cualquier parte de Castilla que se quiera traficar, se puede hacer con carreterías, como actualmente se ejecuta. ¿De acuerdo? Dice, tienen su jurisdicción y en la y comarca, y en tierra de Reynosa, que ya es otra jurisdicción, gran número de carros para la conducción de cuanto pueda ofrecerse. Hay que, estamos hablando antes de hacer el camino real. Este, este informe dice que, que se puede ir con carros. Hay que ver subir un carro por la calzada de las conchas o por el monte Fresneda. ¿Eh? O sea, eh, de hecho había había lugareños que alquilaban yuntas de bueyes para al carro que iba engancharle nuevas yuntas y tirar en los tramos malos. Y luego dice. Y sigue haciendo propaganda. Además del ahorro, el informe este, de, de autora, no vamos, eh, recogido por Casado, pero no se sabe quién lo hizo. Además del ahorro tan grande que se haya de conducir en carreterías a conducir en caballerías. Es el puerto más cercano. Está diciendo, oiga, fíjase en Santander, déjese de fijarse en Laredo, o déjese de fijarse en Bilbao, eh, venga venga donde nosotros. Bueno, el tramo torlavega Reynosa castilla Bueno, es este tramo... Tenemos dos, en la época que nos ocupa, dos siglos, 16 y 17, tenemos dos eventos interesantes. El viaje del emperador Carlos, la segunda vez que viene a España, en, con 22 años, la primera vino con 16, pues eh, viene en relación con el episodio de la guerra de los comuneros y viene con un ejército para decir, aquí estoy yo, eh, no, quiero, no quiero bromas, y al final rápidamente acabó la guerra de los comuneros. Bueno, desembarca en Santander y el 27 de julio, se dirige hacia Palencia, que llega el 6 de agosto. Entonces, por Cantabria, pasa, la primera noche la duerme en Villasevir, en Toranzo, cruza al valle de Iguña por el, la, por el, el, el paso de Anievas, y después duerme en Molledo y duerme en Reynoso. Bien, es, es conocido, es un hecho muy famoso este, se transportó un, impor, un, un importante tren de artillería, que está totalmente el número de lombardas, de todo... Eh, eh, se desplazó un ejército de más de mil hombres y por delante iban azadoneros para condicionar los caminos. Hay muchas personas que piensan que la calzada de las Conchas, tal como la vemos ahora, y quizás la del Monte de Fresneda, tenga que ver su apaño con este, con este evento. ¿eh? Estamos hablando de mil un ejército con, con eh, artillería. Bueno, también utilizaron la ruta al Besaya, concretamente el príncipe de Gales vino a España en 1623 para tratar de casarse con la hermana de Felipe IV, no lo consiguió, pero eh, de, de regreso de Madrid vino a, a embarcarse por Santander, hicieron unas grandes fiestas, etc. Y hay constancia de este viaje a través de la ruta al Besaya. Y el siguiente monarca, en, en su segunda anuncia, se, se iba a casar con Mariana de Neoburgo, y vino un cortejo desde Valladolid a Santander por esta vía, por la vía eh, por la vía del Besaya. Bien. La vía del Besaya antes, antes hemos visto que pasaba por Cartes. Aquí vemos el paso por Río Seco. Perdón, por Río Corvo, que es conjunto histórico. Aquí ya estaba vencida la Oz de las Caldas, la pequeñita, ya está el monasterio hecho, o sea que antes de los borbones este monasterio estaba y el camino. ...el camino principal pasaba cerca de, de este monasterio. Aquí vemos el paso por el valle del, del, del, del, del, de Iguña... ...vemos Arenas de Iguña... Eh, ...totalmente pegado al camino... ...por aquí hay una torre que es esta de aquí... ...una torre del siglo XVI, del principio de la Edad Moderna... ...del momento que estamos citando... ...el camino mm, de la primera parte de la Edad Moderna... ...pasaría por Barcelona de, Pie de Concha, ...aquí lo veis alineado en relación al, al camino... Por aquí sube la calzada de las conchas buscando la. Aquí estamos a 300 metros, hay que subir a 700. Por aquí empieza a subir y va a media ladera ganando. De todas formas es una pendiente. Lo he calculado alguna vez. Yo creo que es del orden del 10%, o sea que no está mal, eh. Una pendiente que hay que hay que hacerlo. No hay otra forma. ¿eh? El tren para subir este lo mismo empezó a dar curvas, empezó a dar vueltas. ...para subir con las pendientes que permite el, el ferrocarril... El, ...el coche permite pendientes del 10%, del por ciento... ...10, 12%, 15%... ...el ferrocarril es lo mismo pero en milésimas... ...es 10 veces menos... ...dividido por 10, lo anterior... ...evidentemente por, eh, pasaría, ...pasaría... ...aquí hay un rollo jurisdiccional muy bonito... ...que es este... Eh, ...o picota... Eh, ...y arriba, arriba de las conchas había otro rollo jurisdiccional que es el de pesquera son los dos son bienes eh, protegidos y llegaría Reynosa antes hemos visto la calle mayor de Reynosa acaba por aquí, a final del 16-17 ya se hace esta iglesia pero ya en la edad moderna Reynosa acababa aquí, como luego veremos eh, se iba hacia Matamorosa cruzaba el río Ijar por este puente que es del siglo XVI, un puente magnífico eh, de, de quitarse el sombrero de la misma vitola que el que el puente de Arce, y llegaría ya a Aguilar, pues que tiene la colegiata pues de, de, de la misma época que estamos viendo. Bien, vamos a ver entonces el camino real Santander-Reinosa del siglo XVII. XVIII, perdón. Sí, eh, una orden de Fernando, Sez, de Fernando VI a mitad. Este es otro rey que le tendríamos que poner. Eh, tenemos la avenida San Fernando, o la calle San Fernando, pero... Este, Alfonso VIII, serían de los dos que tendríamos que tenerles en, en peanas, ¿no? Bueno, da una orden eh, para aceptar, eh, pagándole el Estado, el tramo Santander a Reynosa, dentro de un proyecto más amplio que era el Camino Santander-Burgos, el Camino Real a Burgos. Y a, a, a favor de esto eh, eh, lo hace el Marqués de la sada El monarca anterior, Felipe V, ya había, eh, había el primer borbón que tenemos, ya había tanteado... Eh, ellos venían con estas ideas pues, más adelantadas de, de Francia y ya, eh, ya había empezado a pensar la posibilidad de hacer eh, caminos carreteros como Dios manda, no de 3,8 metros, sino, eh, ahora vamos a ver los, el ancho de estos caminos, ¿no? eh, pues que se crucen dos carros, eh, vamos, eso es como pasar de segunda o de tercera división a primera, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, aquí vemos, es una obra emblemática de, de los Borbones, es el primer camino real junto con el de la Sierra de Guadarrama que hacen los borbones en España. Y pues ya veis los anchos, ahora lo vamos a ver. Es una gran, gran calidad y, y capacidad. ¿Eh? La dirección de este camino la, la llevaba un ingeniero flamenco, un ingeniero constructor, a las órdenes de la monarquía española, que era Sebastián Rodolfo. Y el contratista fue eh, un cantero trasmerano, Marcos de Vierna. Que no sé si tendrá que ver con... Un, ante, un antecesor tuyo ¿no? bueno eh, eh, Rodolfo estudió Rodolfo estudió dos posibilidades de Santander a Burgos vía Santander Reynosa, vía del Besaya Pozazal a Quintanilla de las Torres y por ahí bajar por Vasconceros etcétera a Burgos y estudió la vía más corta de Laredo eh, mm, curso bajo de la Són, curso del Calera, paso del puerto de los Tornos bajar a Horna bajar a encinillas, pesadas y, y, y burgos. El pozazal se pasa a 990 metros y los tornos se pasa a 910, o sea que hay un pelín a favor de esto. Eh, pero al final se decidió llevarlo por la ruta la ruta del mesaya, que era algo más larga, pero se pensaba, los argumentos que pesaron para fue que el puerto de Santander... ...era mejor que el de Laredo, y eso lo ve Jacinto el Ciego, no, no, hay que, no hay que echarle mucha... ...se ve que es un puerto, la bahía, esta bahía no la tiene no la tiene casi nadie, ¿no? O sea que esa, esa decisión estaba clara. Y la siguiente decisión, eh, el, el siguiente motivo es que aparte de las lanas... ...este camino era para llevar las lanas mmm, hacia el puerto Santander... Y, eh, pero querían también llevarse maderas ¿Y, eh, ¿por qué motivo? porque aquí teníamos los astilleros de guarnizo y la, fabrica, y la, la, la artillera de la cabada ¿eh? con lo cual el abastecimiento de madera se iba, pensaba hacer por este camino conoceréis que el fondo de este camino fue que eh, los monarcas borbones no querían llevar el camino este hacia Bilbao porque tenían un fuero, una, una hacienda eh, eh, exenta entonces, decieron, como por ahí no vamos a sacar lo que queremos, vamos a llevar las lanas a territorio eh, que digamos más, más afín a, al Estado, por así decir. Y es la vía que se puso finalmente. Bueno, desde que se construyó, claro, hemos dicho, pasar de 3,8 a, a, a 6,8 es, es, es otra vía. ¿no? Entonces, inmediatamente causó admiración este camino. Por ejemplo, se estaba haciendo ya, eh, todavía en las primeras fases de... Hay un, un informe de un ingeniero pues que dice, el camino que al presente se construye es el más bello y firme que se puede idear para todo trajinante. Su firmeza es tal que en la media legua que está enteramente acabada desde la vía, o sea, desde Santander a Peña Castillo, hace más de dos años que por ahí corren carres cargados, sin haber dejado la menor lesión discernible. Y un oficial in, eh, del ejército napoleónico, estando en Reynosa eh, durante la Guerra de la Independencia, se refiere a Santander y dice lo siguiente. A donde conduce una, una maravillosa carretera señorial, de reciente trazado, que resiste la comparación con las grandiosas obras de los tiempos de Augusto. O sea, no dijo nada un oficial France, eh, del ejército napoleónico en relación con el camino. ¿eh? Estaba comparando en su cabeza... Eh... Bien, quedan unos diez minutos. Yo creo que voy a acabar. Bueno, eh, el tramo Santander a Torlavega, este es un mapa del archivo de Simancas de, de, de finales del 18 Se está mirando el mapa desde el norte, casi siempre vemos el mapa al revés, por si alguno se... Entonces estamos mirándole desde el mar. Eh, el camino pasa por, por Puente Arce, va, va a Barreda, por aquí iría el que iba a Santillana, y no, nosotros vamos a seguir este de aquí arriba. Entonces, claro, eh, a Santander, en el momento que hacen este camino, le cambia la vida. Es Pasa, pues hay libros que hablan de, de villa a ciudad, ¿no? Y es, es así. ¿eh? Nada más tenemos que ver el, el repertorio de cosas que pasan. Al año siguiente nos hacen diócesis. Al año siguiente, título de ciudad. Al, unos pocos después, derriban parte de la muralla medieval. En el 71, línea de muelles. En el 78, permiten comercio con América. En el 83, consulado. En el 86, el edificio de la Real Aduana. El hospital San Rafael, las cinco primeras casas del muelle. ¿Eh? esto, ya lo he dicho en algún otro sitio que he comentado esta charla a, a mí esta foto me, me, me maravilla estamos hablando finales del 18 esta fachada que hoy en día resiste el tipo, Tre eh, dos siglos y medio después, yo voy con amigos me pongo aquí donde el Club Marítimo miramos el Paseo Pereda edificio, edificio, tiene nota siete, siete y medio, pero el conjunto es de, no es de sobresaliente, hoy en día es impresionante Santander duplicó eh, en 1700, cuando antes del camino tenía 2.000 y pico habitantes, 2.200, 2.300. A final de siglo eh, habíamos pasado a cerca de 5.000, eh, habíamos duplicado, 4.700. Este plano es interesantísimo y yo creo que merece la pena. Es el famoso plano de Colosía. Aquí vemos, vemos la, la muralla, cómo va por aquí. Como va por aquí, no hay nada, no, hay, no es nada. Aquí está el, el convento de San Francisco, donde hoy está el ayuntamiento, y aquí sí que han roto ya la muralla medieval, Paco decía que iba por aquí, efectivamente iba por aquí, han roto la muralla medieval y ya han empezado a hacer el edificio, el edificio de la Real Hacienda, donde está hoy Hacienda, el Real Consulado estaba aquí, y estas son las cinco primeras casas del Muelles. Hace... 200 y pico años, 219, 20, 230, 250 años. Vamos al otro lado, que todavía es más interesante. Todavía están las murallas, a finales del 18 están las murallas. Y aquí hay dos puertas que Vierna, en su, eh, Vierna hace un informe al acabar la obra, le exige al Estado que haga un informe de todo lo que ha hecho y ahí hay muchísimos datos que nos ilustran de cómo fue esa obra. Entonces, a una de las puertas, no sé a cuál de las dos se la llamó la puerta de San Fernando, y otra la puerta de santa bárbara el matrimonio real era fernando VI y estaba casado con bárbara de braganza o sea una, una puerta cada eh, describe cómo se hacen, cómo las decora con piedra blanca y negra muy bonito por, por lo que dice y es muy interesante que veamos cómo ya en la traza de este plano se ve lo que hoy, hoy, hoy, hoy existe aquí es, está el ayuntamiento esto es Juan de Herrera, donde estaría la puerta Juan de Herrera. Esta calle existe, amor eh, de Escalante o la zona de, delante del ayuntamiento. Esta, aquí está Calvo Sotelo, aquí está Calvo y esto sería donde está, donde empieza Calvo Sotelo, los primeros números de Calvo Sotelo. Este triángulo existe hoy en día. Eh, el camino realmente empieza aquí, donde esto él lo prepara esto empieza aquí y donde está próximamente la calle Cervantes y el túnel de Peña. Y de ahí por ahí. Lanza un camino por donde antiguamente no había nada. Entonces, el camino real consolida la salida principal de Santander por la Alameda Primera y la Alameda Segunda. Primero eran calzadas altas, a partir de esta fecha ya todo el mundo empieza a ir por, eh, por donde va, hemos ido todos, donde vamos todos. Eh. Y, y, y, y muy interesante es el ancho este: 6,7 eh, o sea, cuatro toesas. El camino a más, lo toesa es una medida inglesa perdón, francesa, cada toesa son dos varas, y una vara es poco menos de un metro, 0,85, y ocho toesas son 6,7 metros, de 3,7, 3,8 a 6,7, no hay color. Vamos a ver el, el, el tramo Torlavega-Valle de Buena. aquí vemos pues cómo se encuentra, el, subiendo el besaya por la izquierda, se encuentra con el, el, el río Besaya en Cartes, hacen un puente magnífico que ahora le vamos a ver, Ahora ya todo el rato van por la margen izquierda del besaya y lo, lo veremos. Este es el puente de Cartes. Este es un plano de, quizás sea un, un paisano nuestro, José Santos, Calderón de la Barca, tiene toda la pinta que será de la familia en cuestión, del famoso eh, dramaturgo. Bueno, aquí vemos, vamos a fijarnos en él porque es interesante. Eh, cortando por aquí, que es el camino, veríamos el macizado, lo que es sillería y lo que es ya relleno. En planta vemos eh, cada pila, son cuatro pilas, vemos eh, el, el tajamar en triángulo por donde viene el agua y a la parte de atrás, lo que algunos llaman espolón, eh, vemos que está en circular y con unos sombreretes eh, para coger la, la cota final. Vemos que en el alzado aguas abajo, que es mirando el, el puente por aquí, vemos que los eh, tajamares de, la, de aguas abajo o espolones eh, arrancan llegan hasta la altura donde está eh, el arranque de las bóvedas. ¿Eh? La bóveda da un empuje para acá y un empuje para allá, que se equilibra con la... Aquí viene una fuerza en este sentido y en la otra, que se equilibran en esa, en esa pila. La pila tiene... Eh, esto se hace por motivos hidráulicos, pero tan importantes o más, de hecho más que los motivos hidráulicos, es muy importante tener mucha largura de aquí a aquí, para que tenga mucha rigidez la pila y, y frente al empuje de las aguas el puente no, no se tumbe. Esos son contrafuertes del, del puente. Aquí vemos este puente, eh, 15-20 años después, una gran avenida se le llevó. Y le rehicieron, poco después, unos años después, 8-9 años después, le rehicieron. Y después este puente le volaron en la, en la guerra civil. Y hay fotos de, de, del, del puente volado. Entonces le rehicieron, pero ya le rehicieron con búvedas de hormigón. Pero ved que las pilas eh, estarán reparadas, pero eh, son las originales. Aguas abajo y aguas arriba, que se llevan más arriba, triangulares, abajo redondeadas, aguas arriba, triangulares. Eh, eh, en el dibujo que aparecen eh, estas llevaban más arriba. Y una de ellas es esta, la primera, la han hecho nueva y han llegado la, el contrafuerte, o el tajamar hasta arriba, y han hecho un apartadero. En Buelna hay varios leguarios, de esta, de esta sería, eh, en las caldas hay uno, a Santa seis leguas, seis leguas y medias, siete leguas, son bienes inventariados. Vamos al tramo, a cabo ya, no voy, a, voy a acabar hasta llegar a Reynosa y no veo la parte final. Bueno, eh, de Somaoza a Bárcena de Pío de Concha, esta es muy interesante, este tramo es muy, muy, muy interesante. Eh, vemos cómo va por la margen derecha, se encuentra esta al de Cieza, es la primera vez que antes había una senda y está documentado que a partir de la Edad Moderna ahí había una senda, pero no un camino de esta categoría. Entonces, eh, se, se deciden en hacer el camino, carretero de 6 y pico metros. Aquí Vierna dice que no, no puede hacerle de 6,7 metros y le hace de 4. ¿eh? No, que era inviable para los medios económicos que había. Ahora vamos a ver alguna foto. Nada, a mitad del lado de Cieza se encuentra con el río Cieza, que es un río con caudal, cuando sale al Valle de Iguña, en las fraguas que está aquí, se encuentra con el río Los Yares, que es un río muy caudaloso cuando hay agua, eh, sigue por el Valle de Iguña y cruza al, al otro margen en la zona de eh, Portolín, eh, cerca de Santa Olaya. ¿Eh? Y, y aquí, una vez que llega ya a, a pie de concha, ya no va por donde la calzada romana, sino que afronta las hoces de Bárcena, y lo vamos a ver. Bueno, aquí vemos por Cieza, el camino Somaoce está aquí, viene y va pegado al río. Este es el río y el camino va pegado al río. Bueno, eh, concretamente el ferrocarril venía por el otro lado, un siglo después viene por el otro lado, aquí hacen un túnel y eh, la carretera nacional en los años 80 eh, deciden hacer una variante a esta, a esta curva que hace el meandro, aquí, vamos, sigue el meandro del río, eh, cruza aquí el besaya con un puente de vigas prefabricadas y aquí eh, otro, otro puente de vigas prefabricadas vamos a ver aquí, Vierna hizo un arco de piedra me imagino que con las riadas aquellas se le llevaría eh, ha, ha habido varios puentes, el último que ha habido ahí ha sido eh, un puente de, de hormigón que está todavía pero ya eh, abandonado, vamos abandonado esto lo utilizan ahora caminantes ¿eh? la Nacional 611 viene ahora por aquí es, es muy bonito ir por aquí andando, yo lo he hecho hace un par de veranos y estos caminos antiguos los pasas estaba solo además, haciendo fotos y te emocionas porque es, eh, na, nada más hacer este camino uno se da cuenta lo que tuvieron que sufrir para hacerlo ¿eh? ahora está muy cerrado esto eran cuatro metros y cuando de describe Viernas las dificultades que tuvieron para hacer el camino por aquí es que te das cuenta que, que efectivamente fue saliendo del, de, de las hoces aquí viene el camino real, por ahí se ve Cruza, cruza las fraguas por un puente precioso que vamos a ver ahora. El ferrocarril venía pegado, cruzaba el Besaya por aquí, venía por aquí, cruza el río Los Llares por aquí y la variante esta que venimos hablando, la última que he comentado, pues viene por aquí y cruza el Los Llares por este puente con, también con un puente de vigas pretensadas. El ferrocarril vendría por ahí. Y la... Este es el tramo antes de llegar a las fraguas. ¿Eh? Ahí, se ve, ahí sí que irían ya los 6,7 metros que tenían estandarizado en, en la hoz, oh, le hacen de 4 metros, pero aquí viene la medida estandarizada. Este es el puente, me voy a fijar en, este, en tres puentes más y acabo. Bueno, este, este puente es maravilloso, yo, yo invito a que la gente vaya y aquí además hay una un ermita, la, la ermita del Carmen, que hace una fiesta muy bonita en verano. Y luego aquí hay un, un señalador de distancias muy bonito. Yo creo que es de finales del 19, con dos relojes de sol que pone Ave María. Un sitio muy bonito. Mm, bueno, aquí está la famosa casa esa de, de, mm, donde se rodó la película de los ochos. De los, eh... Así, los ollillos. Sí, no, no, los, los ochos. Eh. Los otros. Los otros, los otros. <ríe> Estoy con los ochos. Bueno, podéis ver el, el puente. ¿No? Vamos a, a fijarnos un poquito en él porque yo creo que es interesante. Bueno, entrada la vuelvo aquí. Se ve, tiene dos, eh, tres, tres, vanos. Aquí este es un apartadero triangular aguas arriba, eh, rectangular aguas abajo, triangular y a, a esto. La cantería se ve que es, es de primera, de primera división. Lleva 270 años ahí, o sea que eh, ahí está. ¿Eh? Aquí es muy interesante que veamos este y el siguiente porque eh, al final voy a crear un muro y le voy a lanzar, como se decía antiguamente con el puente de Reynosa ¿eh? voy a crear esa cosa porque es verdad, o sea, no lo digo con bueno, pues aquí vemos un poco la, los tajamares, la, las bóvedas de piedra un poco la vista de esto detrás el, el puente ese que digo de Ferrocarril, Soberbio también todos los puentes del Ferrocarril también son de primera división, o sea, estas obras que hacía el Estado eh, eran obras eh, para siglos ¿eh? eso siempre España lo ha tenido a yo creo que con muy buen criterio, eh, que un mercado, que una escuela, que un ferrocarril, que una carretera, etc. Eso es para no es para 30 años, esto es para cientos de años. ¿no? Bueno, aquí se ven muy bien las bóvedas. Esta es la parte de atrás de, de, de, de la pila. Estos agujeros son donde se metían las estructuras de madera para hacer una cimbra y sobre ellas se hacían las bóvedas de piedra. Eh, son fundamentales. La bóveda, que es una estructura... Absolutamente singular, solamente es capaz de trabajar eh, cuando está completa. Y démonos cuenta que es una dovela totalmente independiente de otra, totalmente independiente de otra, y es una, una, una estructura que, gracias a su forma, es capaz de pasar cargas que tiene aquí a los extremos con mecanismos de compresión. Un, un, un arco es idéntico que una columna de piedra de una catedral. Trabaja muy bien a compresión. Pero si la resultante de carga se sale de la zona central, lo que llamamos los técnicos núcleo central, hay problemas. ¿Eh? Bueno, da gusto, da, da, da gusto verlo. A mitad de poco después hay otro leguario, el único que hay en Iguña, que yo sepa. Eh, en Santolaya nos encontramos con este magnífico puente, es primo hermano del anterior, in, in, impecable. Impecable solo dos vanos, un tajamar la parte de adelante y la parte de atrás la, las, los pretiles están trabados uno con otro con piezas de, de metálicas de bronce se colocaron 6.500 guardarruedas 6.500 guardarruedas, todavía se ven decenas, se pueden ver todavía de estas eh, aquí vemos el puente este de, de Santa Olalla y este es un, el puente ferrocarril que hicieron 100 años después, también una obra maestra, aquí vemos los guardarruedas que hay 6.000 en todo el, todo el camino real. Ahí, ahí los vemos. El, el último tramo. Aquí, eh, después de Barcelona y Pie de Concha, se va por las hoces, atraviesa las hoces, sube hacia Santiurde, Lantueno, en Santiurde pasa el Besaya al otro lado, pero en este dibujo hay una, una rata y le, le lleva todavía por el otro lado, pero no, aquí en Santiurde pasa el Besaya y ya va por aquí hasta arriba. Eh, le cruza por arriba ya pero eh, allí todavía hay otro paso de río bueno, aquí en Las Oces vamos a verlo este es un sitio muy interesante eh, Bárcena de pie de concha pie de concha el camino real salía de, de Bárcena de pie de concha subía una cuesta durísima con unas pendientes del 16% que hicieron que eh, poco, despo, poco menos de un siglo después hicieran una variante al camino y, y se narra en viajes de estos de, los, de las primeras diligencias había temor a venir por este camino por accidentes que había entonces en una de las propagandas de las diligencias se dice ya se ha hecho la nueva carretera de las hoces por abajo con, con muros de piedra olvídense de aquel tramo tan malo a la salida de Bárcena. Bueno, entonces sube un repecho muy fuerte ya coge cota aquí se encuentra con el arroyo de la regata y hace una revuelta cruza el arroyo de la regata con un puente de piedra viene por aquí y eh, posteriormente, en, a mitad de los años del siglo XIX, hace la variante, bueno, eh, primero hace la variante esta de aquí, la Nacional 611, Camino Real, variante, en el siglo XIX se hace el ferrocarril que sale de Barcelona y de Pío de Concha y empieza a hacer rodeos, empieza a hacer rodeos para coger cota aquí, ¿de acuerdo? Aquí está la calzada romana, al otro lado de este monte, evitando evitando este río, y aquí está la autovía. La autovía en el fondo es una fotocopia Con otras técnicas Pero va, se aparta de los pueblos Va a media ladera Volando los pueblos y los valles ¿eh? Pero más o menos lleva la traza del camino romano Los romanos pegados a tierra Y la autovía Pues a, a, a 30 metros a, a, a, a, sabe, eh, hay, hay a veces que la autovía pasa a ciento y pico metros de, A ciento y pico metros del, del valle O sea que es una, una obra de absolutamente... Bueno, esto es este tramo entonces el tramo desde Barcena de Pie de Concha hasta hacia el Ventorrillo, de Pesquera, que son 5 kilómetros, ha quedado eh, como, como fosilizado desde 1840, cuando se hizo la variante. Entonces el gobierno, con muy buen criterio, le ha hecho eh, un BIC eh, de Cantabria. Aquí vemos que tiene 6,7, muros, guardarruedas, ahí, ahí está en la traza del ferrocarril. Es, es un camino soberbio, soberbio. Esta sería la autovía con, con, la, con el famoso puente de Montabliz que, que hay que verle. Cinco carriles y a 140 metros de altura del soberbio. Vamos a ver el tramo, veo el puente Reynosa y, y acabo. Eh, el camino venía por aquí, aquí está Barcelona de, Pie de Concha, viene por aquí, hace esta revuelta, pasa por este puente, que este es, esta es la revuelta, aquí hay un puente que es muy difícil de ver porque hay mucha vegetación, pero es este puente. Ese puente es de, de mediados del 18 y está, eh, como dicen ahora los modernos, está como dicen ¿no? Está, está... Eh, todavía en, en el tramo protegido hay una fuente muy bonita, la Fuente del Rey. Esta es la variante, esta es el camino real de, de Bárcena de concha ha subido a toda, a, a, hasta aquí y ya con, va más o menos con una pendiente razonable, pero este tramo era muy, debía ser muy peligroso. Y esta es la variante que hicieron y que se ha ido mejorando, como es lógico. Esta es la, la, la, sube rápidamente en un kilómetro de la cota 300 a la 420, con estas pendientes, y luego ya más o menos va tendida. El otro, la, la carretera actual, la variante de 1840, eh, va todo el rato tendida, y al no hacer revueltas es más corta. Es más corta que él. Arriba en el Ventorrillo vemos que aquí está pesquera con su iglesia parroquial... Ya un camino de estos no, no traían la obsesión de pasar por los pueblos. ¿eh? Es como las carreteras modernas. De hecho, se huye de los pueblos. ¿eh? Y además es lo sensato. Entonces, hacia un, el camino venía cerca de Pesquera, pero no, no pegaba Pesquera. Pero automáticamente, cuando se crea un camino, se crea un barrio. ¿eh? Aquí hay un barrio del Ventorrillo, creado porque se hizo el camino real. Ahí. Este es el centro de interpretación de las, de las harinas. ...este es un leguario que hay en la zona de Pesquera... ...estaba en el cruce de la carretera que va a Pesquera... ...con la Nacional... ...y la han traído aquí... ...este leguario... ...o sea que hay cinco que yo sepa... ¿eh? Eh, de, de, ...de este camino... ...esto es... ...y acabo... ...esto es Antur de Reynosa... ...el núcleo histórico con su parroquia... ...y el camino viene por aquí... ...aquí es donde se ve que el, que el camino cruzaba el Besaya aquí... Eh, y, ...y vuelve a cruzar el río aquí... ...un, un arroyo pequeñito... ...pero el Besaya ya viene por este lado... Entonces, el camino viene por aquí, cerca de Santiurde, y se crea un barrio. Automáticamente. Y lo mismo pasa en la Antuena, idéntico. La misma... Bueno, y acabo con este puente, porque yo creo que es instructivo. Este puente es un bien inventariado de Cantabria. Y en la descripción que viene de él, y si vemos un mapa, pone puente de Carlos III. Bueno, este puente le hizo Fernando VI cuando hizo el camino. Es profesor le hizo. Vemos que aquí no hay tajamares. Entonces, el, este puente, nada más hacer, aquí acababa Reynosa, nada más hacer este puente empieza a expandirse Reynosa por esta zona de aquí, por, el, por la zona sur. Se hace la casa de la, de, de la Niña de Oro, etc. Entonces, al hacerse un nuevo barrio, tienen que ampliar el puente, en época de Carlos III. La casa de la Niña de Oro es de esa época, de finales del 18. Entonces amplían el puente y se comen el Tajamar. Si el Tajamar tenía un metro y pico, hacen, pues, hasta el Tajamar crean nuevas bóvedas, pero estas bóvedas no tienen que ver nada con las bóvedas que hemos visto anteriormente. Esto es de tercera categoría y el otro era de primera categoría. Aquí se ve muy bien, se ve, ahora lo vamos a ver de cerca. Esto no tiene que ver, vamos, esto es de, de, de un cantero de pueblo, de, de un cantero malo de pueblo. Ahí, ahí, se, ve, ahí se ve el puente original, la fábrica original y el sobreancho que le han metido. Mala piedra, una cantería de, de fatal. Este es el puente del siglo XVI, que aquí acabó Carlos de Vierna la, la obra y dice que se le encontró, que estaba más o menos bien, que le reparó y que y aquí, aquí acabó el camino real. Ya no voy a seguir más, voy a, a la parte final. Bueno, he estado eh, un poco más de lo debido. Bueno, eh, la primera idea que de las que hemos manejado, la primera idea es que el camino de Santander a través del Besaya hacia Castilla eh, tiene una historia de, ha sido protagonista de la Edad Antigua, de la Edad Media y de la Edad Moderna. La segunda idea es que eh, durante la Edad Moderna se han hecho muchos puentes de piedra, primero los austrias, dos o tres hemos visto en este camino, dos o tres buenos puentes, y luego una atacada de, de puentes maravillosos con, con el camino real. Y la tercera idea es que el Camino Real cambió, cambió la vida primero de Santander eh, O sea, Santander es así, porque existió el Camino Real Y después cambió la vida de Torlavega Torlavega cuando se hizo el Camino Real, he leído en algún informe que tenía No sé si 70 vecinos, que por cuatro es 300, 500 personas O sea, nada, es un pueblo ¿eh? Y el Camino Real y luego el ferrocarril eh, le, le cambió la vida hay que darse cuenta que Torlavega está en un punto clave de, de Cantabria. Pasa una autovía, la autovía a la costa, y pasa la autovía a la meseta. Ese punto donde se siempre, en cualquier lugar de la geografía, donde se cruzan dos carreteras, ese punto, eso, se convierte con el tiempo en un, en un núcleo importante. Sarón, eh, Renedo, eh, La Cabada, etcétera, etcétera. Y bueno, Santander, Torlavega, Los Corrales y Reynosa, fue definitivo para estas. Y nada más. Bueno, pues, muchas gracias a nuestro compañero Luis Villegas por este arduo trabajo y amplio, muy ilustrativo por otra parte y como de costumbre habremos un breve un, no, de intervenciones yo sí que voy a aprovechar para decir que antes ha citado él la Iglesia Románica de Cartes que eso fue una, una tragedia artística, de, por de, suerte... No, no, perdón, de Polanco. La, la portalada esa no, era es ah, de, de, es de, de Polanco. Ah, pero tú has sido la de Cártes. No, no, no, eh, Polanco. Polanco, Polanco. Ah, Polanco. bien, no es que en Cartes pasó lo mismo. Ah, pues quizás. Y había una iglesia románica sí, sí. que se fue a, a paseo en, en la época de, previa a la guerra civil. Eh, bueno, pues abrimos un turno y de preguntas sobre intervenciones, observaciones, etcétera. Virgilio, ¿quiere decir algo? Bueno, lo primero que tengo que pedir perdón a Isaac Moreno Gallo por lo mal que voy a transmitir seguramente sus eh, estudios y sus apreciaciones sobre las vías mm, en general el mundo diario en Cantabria. Si no me falla la memoria, hace unos 25 años eh, escribió en la revista Dos Obras Públicas un artículo esencial para interpretar lo que hoy sigue llamándose contra su criterio, totalmente contra su criterio, vía eh, romana o calzada romana de las conchas. De entonces acá no ha parado de repetir cada vez que tiene oportunidad que los romanos nunca hacía, decía él, nunca, y además enfatizaba y lo repetía eh, con mucho énfasis Vías eh, con un 10% que has dicho Luis porque si lo puedes subir, no lo puedes bajar no puedes ir cargado, no hay forma humana y además eh, las caballerías no pueden eh, meter pezuña ni pueden ir erradas, ni pueden... y él se, se ha desgañitado durante tres décadas, en decir que eso que no es. Bueno, hace dos años, volvió a repetirlo aquí abajo en el Ateneo, dos o tres años, que le invitamos a venir, a ver si quería hablarnos un poco, a ver, de lo que había avanzado el mundo, el estudio de las vías eh, romanas por Cantabria, y desde luego nos, nos bombardeaba con excavaciones de vías romanas, y decía, cada vez que excavas una vía romana, las vías romanas son... Así. Y eh, daba un corte, eh, decía, y aquí, eh, y luego va la gravilla, y luego va el todo el uno y luego no sé qué. Y no fallaba nunca en todas sus excavaciones. Me temo, me temo, que si los romanos trabajaban eh, con esos mm, métodos, una guía romana que no da el estándar, o oh, es que los romanos eran muy malos construyendo esos, esos romanos o que no seguían sus cánones o que no sabían o que no es una vía romana hasta que no se escala. Entonces, eh, todos los puentes, todos, que hoy se llaman romanos en Cantabria, todos han sido bautizados por la última generación de arqueólogos de Cantabria. Yo nunca he conocido, yo he conocido bastantes pueblos donde se le llamara a un puente con arco de medio punto que se había creado del siglo XVII, a algunos del XVIII y demás, nunca se llamaban romanos, se solían llamar, si tenían un puente al lado posterior, a uno se le llamaba el puente nuevo y a otro el puente del nombre que tuvieran, ¿no? general Lumbar, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, es, es, quiero manifestar mi incredulidad de acuerdo a ah, lo que me ha enseñado mmm, don Isaac Moreno eh, respecto al carácter por, de, de la vía esta por cierto, estuvimos mirando después de haber aparecido el mirado del diario de Pedredo fuimos un día a excavar a ver si encontrábamos el trozo que le falta me acuerdo que eran Arturo Redondo estábamos Emilio Muñoz, yo eh, ya no me acuerdo si Alejandro Bermejo o alguien así que pues, sería muy joven estuvimos allí un día de lluvia inmensa, fuimos vaciando con cubos el agujero, tres metros a ver si encontrábamos el otro. Y luego fuimos varias veces, no entendimos que pudiera subir del valle, quiero decir, que era un concepto de vía romana, con una pendiente tendida y demás, subiera y bajara. Estos son simples comentarios casi, casi de juventud, No era, éramos jóvenes realmente, y... Entiendo que hay, eh, en la arqueología hoy día, se inyecta más fe eh, que datos, todavía. Y muchos de los puentes, si no es en un sitio o en otro, todavía hay libros de cuentas, eh, contratos y demás que no. Los arqueólogos no trabajan con eso. Bueno, tenemos, eh, yo vamos constantemente está diciendo que hay gente que cree que son y gente que cree que no son pero por ejemplo la famosa vía de la calzada del pico es muy muy muy parecida a las pendientes y todo a estas que están viendo aquí o sea que eso es un hecho que esos puentes sean romanos pues es difícil saberlo y yo vamos, lo que sí tengo claro, y eh, vamos, conozco a Isaac Moreno y de hecho he estado tratando con él hace no mucho eh, yo creo que aquí eh, la, eh, la calzada romana que ha, que ha existido, porque hay miles de datos y que nos dicen que ha existido, no sabemos por dónde ha ido. Ha, ha, hacemos un acto de fe diciendo, bueno, pues puede que haya venido por aquí, ¿no? Eh, las pendientes eh, sí que a veces hacían estas, estos, estas pendientes que hemos dicho. Y luego eh, eh, los puentes, eh, ahí estoy totalmente de acuerdo, que lo que estamos viendo eh, sean puentes romanos es, es difícil de, de saber. y y la idea que la calzada que harían por aquí sería una calzada de tercera categoría es que no dábamos para más, éramos cuatro tribus no, no sé, vamos yo creo que los romanos ni se despeinaban con nosotros ni, ni les interesábamos. ¿para qué van a hacer una calzada de, de las buenas? no, no tenía sentido pero estoy estoy contigo que hay los argumentos que, que apoyas las sí, sí, sí, totalmente y la de la calzada de Montefreneda pues parecido parecido Hombre, es eh, ah, bueno. únicamente, eh, dado que hay muchas dudas, casi es más bonito pensar que pudiera ser, ¿no? <risa> <risa> Pienso yo, ¿no? nos consuela un poco. José María también quería preguntar sí. algo. Como Uno puede... de los desafíos que <risa> sí. las calzadas de Cantabria, cuando describen los cronistas reales, eh, aportan es la que hubo, justamente este año, hace 360 años, en 1659, cuando 37 galeones de Indias aportan a Santander uh -huh. rompiendo el, el, el... la aportación que se hacía a la casa de Sevilla y Cádiz, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, Santander tenía 725 vecinos, lo dice el cronista real. Uh -huh. Y de repente vienen 5.000 personas y vienen cargados todos los galeones que hay que descargar y que hay que llevar a Burgos, hay que llevar a Valladolid, con todas las mercaderías todas las herencias y todo, bueno, tremendo. Y se plantea una cosa muy seria de logística, de un, lo describe muy bonitamente el cronista real, porque dice que gracias a esta aportación, aunque costó muchísimo el, el, el abastecimiento y, y demás, España pudo sobrevivir, ¿eh? aportó más de 25 millones de maravedíes en plena guerra, cuando todavía no se había firmado la paz de los Pirineos, en 1659, estaba para firmar, pero fue tremendo el impacto que tuvo esto. Y entonces el cronista dice que sí, que tiene un puerto muy bueno, aunque los muelles están en muy mal estado, y que los caminos son sí, Lo que dice, ¿no? Y que convendría, pues, en fin, ya que es un puerto... Era la primera vez que se hacía... En fin, se aceptaba un desafío de esos, ¿no? Sí, sí. Porque, claro, España estaba en guerra con todas las potencias de Europa, incluida Portugal, que se había separado hace poco. Francia, con Cromwell, con Richelieu, con, con, con la Casa de Saboya, con todos estaban... estaban esperando como si fueran águilas, ¿eh? y en todo lo que hace Juan de Echeverry, que es el almirante los no Echeverri, es subir todo lo que puede para aportar por sorpresa a Santiago después lo hará en Coruña y también se hará en Vigo en Rande que uh -huh. no tiene tanta horas. Uh -huh. sí. que los caminos eran hasta el Camino Real y después el segundo Camino Real fue el de, el de Toranzo y el tercero fue el de Lasso eso en, en cualquier libro que se lee de un poco previo a eso hay de, decenas de anécdotas de, de vamos de que, que era un desastre. Incluso leyendo a nuestro paisano José María Pereda, en los viajes que narra de Pedro Sánchez y del mismo a Madrid, dices, madre mía lo, lo que hacía esta gente. Ya por el camino real, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Alguna otra cosa por ahí? Bueno, pues si no hay más, le reiteramos nuestro agradecimiento a Luis y pasamos.